Es momento de poder conectar ahora con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Y allá tenemos a nuestro compañero, Arismendi La Antigua. Adelante, Arismendi, desde Puerto Plata. Gracias, Monty. Eh, saludos a todos los que están en el estudio también. Mira, ahora mismo me encuentro en Taino. puede observar eh, a mis espaldas este gran crucero que acaba de arribar eh, a esta novia del Atlántico. Ya son dos eh, los grandes cruceros que han llegado a este puerto de Taino Bay. Esto ha dinamizado de una manera increíble la economía del pueblo de Puerto Plata. Recuerda que este, este pueblo ha estado luchando desde hace tiempo, el turismo ha estado en baja y gracias a la apertura de este, de, este, de este muelle y la llegada de estos cruceros, ya Puerto Plata ha tenido un nuevo resurgir. Vamos a conversar por acá con uno de los guías turísticos de este maravilloso puerto. Aquí tengo a Roberto Ventura. Roberto Cuéntenos eh, para ustedes, los, los que viven del turismo acá en Puerto Plata, qué significa la llegada de estos cruceros. Bueno, la llegada de estos cruceros ha sido una bendición de Dios, dándole gracias al señor presidente de la República, a Luis Rodolfo Sabinadel, al primer ministro, Luis, Colla, a Luis David Collados, y, al, y el, también al ministro regional, Atahualpa, que ha sido eficiente con nosotros, y la seguridad turística que ha sido mil por mil. El turista se siente seguro. Por ejemplo, o, Roberto, cuéntame cuántos turistas puede llegar en estos cruceros. ¿Cuántos turistas están llegando diario a Puerto Plata? Vía este, este bueno, por hoy, hoy, hoy recibimos un total eh, por aquí casi mil turistas, aparte de las de que vino por cáñiva. O sea, estamos recibiendo un, un promedio de casi 11.000 o 12.500 turistas. 12.500 turistas hoy. Señores, lograron ustedes escuchar, Puerto Plata está recibiendo... Dos, un promedio de 12 mil turistas al día. Estos turistas, en su mayoría, se desmontan acá y vienen a realizar sus compras y ese tipo de cosas. Roberto, y cuéntame, por ejemplo, de dónde vienen estos cruceros, de qué parte del mundo. Bueno, los cruceros tienen diferentes rutas: de, de parte de Estados Unidos hacia el Caribe, de diferentes puertos, puede ser de Miami, Lauderdale, Orlando, Tampa, eh, Luisiana, Nueva York, New Jersey, eh, parte de diferentes estados. Eh, y y hacen una trayectoria por el Caribe de dos semanas, puede ser de un mes, una semana, depende de la ruta, y ese. Qué cifra totalmente increíble. Nosotros quisiéramos entrar más allá, pero el cuerpo de seguridad no nos permite acceder a esta zona y pueden observar en sus imágenes este crucero, el cual está previsto ya a partir en unos minutos hacia eh, la ciudad de Miami. Repetimos, señores, la verdad que Puerto Plata ha tenido... Cuéntame, Monti tú quieres pasar hacia el otro lado para subirte al crucero, ¿eh? No, no, no, no, tienes que quedarte ahí en Puerto Plata oh, para que nos reportes oh, la situación de lo que está oh, ocurriendo. Pero allá. Pero sería una bendición, una bendición. Una bendición, Monti, pues yo estoy aquí maravillado, mirando desde lejos, eh, las personas disfrutando. No sé si Meca puede enfocarme por allá los niños que se ven en el tobogán allá disfrutando eh, de esta maravillosa piscina que tienen estos cruceros, las personas allá, un ambiente que nos encantaría. Ojalá, Montilla, en cualquier rato eh, podamos disfrutar de un crucero de esta envergadura. Vamos a irnos cuando termine la cobertura, un crucero, todo el equipo. Así es, así es, y nosotros Equipo. vamos a estar, Monty, al pendiente de todo lo que acontecer acá <risa> en esta novia del Atlántico, donde te repito una vez más eh, la llovizna. El clima nublado ha hecho que los bañistas se recojan y opten por otra clase de turismo. Aunque toda la zona del malecón se ve completamente despejada, eh, pueden, eh, no, tan, no es tanto así en la parte céntrica de Puerto Plata, en la calle de la Sombrilla, donde sí ahorita logramos observar un número importantísimo de personas que vienen de diferentes localidades. Otra, otra cosa que hay que destacar, Monti, y es que de acuerdo a la gran cantidad de lluvia que ha ocurrido en la parte alta de Puerto Plata, en la zona de, de, de la cordillera, también la defensa civil ha estado al pendiente para evitar el desbordamiento de río pueda causar la pérdida de alguna persona este en este asueto de Semana Santa. Monti, es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes allá al estudio. Con los ojos puestos en ti en Meca, no se nos pierdan por allá, así es que los tenemos vigilados, muchas gracias a Arimendi la antigua que ha estado con nosotros Uyermi, desde la novia del Atlántico Puerto Plata